Listo. Hola, Caro, buenas tardes. Eh, pues bueno, atendiendo esta, esta esta actividad, quiero invitarte justamente, dado que tú tienes un, tu emprendimiento y te conozco, pues, y, y sé que eres una excelente persona. Quiero invitarte justamente a que nos presentes el emprendimiento que tú tienes. Para eso, primeramente, bueno, dime quién es, cómo te llamas. Chévere, muchas gracias, Gustavo. Soy Carolina Lema. Eh... Te agradezco mucho por, la, por la, la entrevista. Y sí, yo soy mamá de tres niños, de tres lindos niños. Soy abogada de profesión. Eh, ahora estoy también tengo una maestría en educación y trabajo en, en un colegio durante 10 años. Y siempre he sido aficionada a la cocina. Entonces es como mi profesión frustrada. Excelente, excelente. Eh, Carlos, ¿tú te consideras una emprendedora? Sí, la verdad, eh, siempre me gustó cocinar, como les le digo ha sido un hobby de, de toda la familia, porque toda mi familia cocina yo soy la única dulcera la única que hace postres, entonces desde siempre en los almuerzos, en las reuniones he sido la encargada de los postres y poco a poco me he ido perfeccionando hasta que llegó la pandemia y, y claro, la situación de tiempo y, y también económica sí, sí todo el entorno se dio para empezar este emprendimiento Excelente, entiendo entonces que tu fortaleza son los postres. Sí, los postres la, la me encanta. Sí, soy dulcera y es todo lo que tiene que ver con pasteles, eh, flanes, postres. De sal me gusta, pero más me gusta el dulce. Excelente, y los de y son muy buenos y exquisitos. claro, claro además, ¿qué te motivó a emprender? Eh, yo creo que también la, el, el, el estar tanto tiempo en la casa, porque el emprendimiento fue en pandemia, eh, tuve mucho más tiempo libre del, del que estaba acostumbrada a, a tener y siempre mis amigas me pedían no les cobraba realmente les pedía que solo me den de los ingredientes hasta que claro mis hijos fueron quienes me motivaron también porque me dijeron y qué tal si empezamos a vender pasteles dentro de la organización y así empezó la idea fue fue una idea básicamente de ellos y la hemos sacado adelante y los tres, o sea, los, mis tres hijos mi marido también, al pobre, no le doy crédito y yo, porque los tres hacemos todo, o sea, esos me ayudan a hacer la harina, me ayudan a hacer un poco de, de, de, de pasos antes de, de, de hacer las tortas mm, Excelente eh, ¿Has tenido dificultad en este tiempo? Eh, yo creo que la, la dificultad única que la, le podría haber es que hay bastante competencia eh, yeah. y que lo mío, yo trato de mantener la calidad y trato de mantener buenos precios. Entonces, mantener ambas cosas sí es un poco difícil porque suben los costos, pero tampoco quiero, quiero que eso lo asuma el cliente, porque al, al subir los costos también voy a dejar de tener clientes. Entonces, lo que yo quiero es mantener una buena calidad y mantener un, buen, un, un precio eh, cómodo, ¿no? Y claro, al haber tanta competencia, porque sí hay bastante competencia, que en un, por un lado es súper bueno, pero por otro lado también eh, los costos de, algunas, de algunos productos son casi los mismos que los míos. Entonces, tengo que mantenerme y no subir mucho. Y, y claro, el, el problema será que los ingredientes que yo uso son de súper buena calidad. Entonces, a veces no es tanta la ganancia. Así es. ¿Cómo consideras tú que debería apoyarse al emprendimiento en ese momento? Eh, yo, la verdad, mi emprendimiento lo hago más eh, artesanal, no lo hago tanto, yo no me manejo tanto en, en temas de finanzas y eso, pero si ya lo haría grande, ya me imagino que tengo que ver facturas, yo tengo que. yo creo que ese tema tributario, eh, a los emprendedores sí nos frena un poco, porque claro, ya me toca dar facturas, y ha habido muchas veces que personas, por ejemplo, en el colegio que trabajo me dicen, haznos tortas, pero necesito facturas, entonces tengo que decir no, <risa> porque no tengo facturas. ¿Y cómo crees que debe ese apoyo para fomentar o para estimular justamente tu productividad? Yo me acuerdo, y no sé si ahora en, en temas tributarios sea todavía lo del RICE, haya todavía lo del RICE, que es, sí. me parece que es eh, para, para artesanos, ¿Sí? entonces no sé si yo entre dentro de ese rango, la verdad, creería que sí podría ser, entonces... Creo que sí. Podría ser así, ¿no? Y creo que se arregló también eso de los impuestos como para que ese impuesto se, no sé, se elimine o se suspenda por un tiempo al menos. Sí, exactamente, sí. Sí. Entonces, puede ser por ahí, ¿no? Puede ser ¿Sí? que el tema tributario... Eh, y, y, y bueno, de ahí yo creo que el impedimento los pone una misma. Yo, eh, por la falta de tiempo, y estoy trabajando ahora tiempo completo en el colegio, eh, tengo también la, las obligaciones de la casa, entonces sí me he frenado para ponerle más ganas a esto, es o sea, bien. lo mío es súper de hobby, o sea, lo mío es porque me encanta cocinar, y es más, cuando no tengo que entregar postres, hago postres para la casa, entonces ya mi marido está... <risa> Estaría con problemas de, de, de azúcar y todo, porque en verdad paso cocinando, paso haciendo dulces. <risa> Eres el probador de los postres. Eres el que... No, y no solo el probador. <risa> se puede bajar el pastel. O sea, se, la bandeja de brownie se acaba la bandeja de Me brownie. imagino porque son deliciosos. Y realmente <risa> invitan a robarse más un pedazo. Eso sí es cierto. <risa> Gracias. Mucho. ¿Has considerado quizás el hecho de, de, de que tu emprendimiento sea, tenga un nivel diferente? Sí, varias veces, pero... Y no solamente yo he considerado, sino mucha gente que está a mi alrededor. Mis hijos, mi marido. Pero realmente, con el tema del, del trabajo del colegio, es muy, muy, muy demandante. Pero si fuese el caso, ¿tú se sí abrigarías esa posibilidad de tener un nivel, estar en un nivel diferente, como por ejemplo una, una, ¿Mini, una empresa? mini empresa, una empresa propia, de, justamente para que tengas ese emprendimiento ya está, eh, presentado al mercado como debería o sea, sería lo ideal. Pero, pero yo. Yo sí me considero emprendedora, pero yo también tuve un emprendimiento hace mucho tiempo que me puse una guardería porque soy, tengo una maestría en educación y la verdad me costó muchísimo, o sea, me, me, me costó el empezar, me costó el, todo el tema de, de, de, de, de los primeros años que son muy difíciles, entonces ahorita teniendo mi trabajo fijo, no quiero lanzarme a algo que todavía no sé, si sí, es 100% seguro. O sea, no pero, estoy confiando, yo sé que no estoy confiando en algo. ¿no? Pero tú sabes que muchos emprendedores han tenido y tienen su propia empresa de otras actividades quizás similares o relacionadas o sí. diferentes incluso, pero tienen un emprendimiento por el cual inclusive ha sido su estrella sí. frente sí. a grupo de actividades. Claro. ¿Qué piensas de claro eso tú? Sí. sí, yo creo que sí. O sea, y, y, y, y la verdad, ahí faz un poco en seguridad mía, porque es como que siempre... Digo, ¿será que está bien? ¿Será que no yo ¿Será que algo? No sé, o sea, es algo que tengo yo en la cabeza, pero sé que mi producto es súper bueno, entonces sí se le debería dar el chance a, a hacerlo más, más formal. Excelente. Yo también así lo creo, pues y desde ya te deseo que te vaya muy bien, que tengas muchos éxitos Gracias, pues, y que sigas adelante muchísimas gracias, ahí vamos. Te agradezco mucho también, este es un trabajo de justamente de cocina emprendedor, de mi parte, Gustavo Magra, pues en la carrera justamente de la UTPL, en esta materia que es tan importante. Uh -huh. Así es. Agradezco Muchísimo tu tiempo, gracias. Caro, y te deseo una vez más suerte. Gracias, Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Que Muchas gracias. Una gracias. buena tarde. Hasta luego.